A un móvil porque está Ajá. Cintia Fernández con Haller. Bueno, ¿cómo estás vos hola, y las Cintia. nenas? Lo más importante eso. ¿Cómo no, están? ¿Tienen miedo? Eh, hola, chicos. ¿Cómo están, mi amor? No, un ¿cómo beso a todos. Vos? ¿Cómo estás Gracias vos? por haberme dado la, la, la palabra. Eh... Ay, perdón. Claro. Nada, eh, la verdad que yo estoy hace tres días sin dormir. Hoy vine un toque mareada eh, al canal. Eh, de hecho, no podía. paré un toque porque no podía manejar. Nada, dormimos con llave. Yo duermo en un colchón en la puerta de casa. Así estoy, porque tengo la, la, la puerta pegada con cinta scotch. Escucho mucho ruido. A ver, vamos a tratar de que, que, que te ordenes eh, con el retorno para que nos escuches bien. Bueno, primero, sí, ¿Cómo hacer para responder a los dos? Estoy en una situación de... Bien. Espera, pará porque ¿Pudiste? yo. No quiero sí, ¿Pudiste hablar la... con la vecina después no de lo que pasó? Uno los dos. ¿Podemos hacer uno y uno? uno y uno. Porque ah, me ver, siento en una situación de también? mierda, porque los conozco la... a todos y laburé para todos los canales y, y es como que quiero. ¿Podiste hablar con la vecina? Oh. No. Hola, chicos. ¿Están todos en vivo encima? La puta madre, perdón. Eh. Ellos no están perdón, en okay. vivo. pero que me siento. Odio sí, estas tía, cosas. No están en vivo. Estamos nosotros oh. en vivo. Pero bueno. Bien. ¿Te sentís Nada, eh, que no, no, no, no, se me cae el retorno, perdón, estoy nerviosa, porque no me gusta. Está esto, bien, sí, cómo aburra... es eso que que te tenés que dormir con un colchón tirado en el piso sosteniendo la puerta. ¿Por no, qué? la puerta, porque tengo la la, la puerta pegada con cintas coches. Sí, porque la van a peritar, es que no la podés cambiar a la cerradura. No, no, no, la puedo cambiar, pero el tema es que tengo que cortar un pedazo de madera y los carpinteros de acá que vengan, eh... nada, ayer vino un carpintero, vino la propietaria con, con un carpintero, se me rió en la cara, le dejé que traiga un carpintero propio, eh, que se ve que era amigo de ella y dijo que eh, la puerta mía estaba rota de antes, que, que me la pegue así como estaba y ya está. O sea, la cual mi mamá le invitó a salir de mi casa, o sea... Es una, una vergüenza. Eh, yo tengo videos de abriendo la, la, la puerta de mi casa, mi puerta estaba sana. Lo único que tiene es que yo le cambié la cerradura como una digital y, y, y me dice, no, porque tiene masilla. Y sí, porque los huecos de la cerradura anterior no, sí, la tenés que encastrar bien. con masilla. Eh, y, claro, y pero por supuesto porque yo cambié, o sea, encima tengo que explicar no me rompieron la puerta, me dice, no, porque esto de una patada no se rompe bueno, así la fuerza como Para romperte la puerta. chicos pues, era más alto que yo, así que seguramente sí, no, claro. no tengo problema o sea, mi, mi puerta está a disposición 100% no y la aparte hay cambiar, fotos Cintia, en el momento para que la puedan peritar digo, no la podés cambiar por lo que quieren los vecinos es eso, igual qué incómodo, Cintia yo te banco 100% no sé, que Espero que no te dejen tranquila y que, y que esto, digo, no tenga sí, ningún soportable. tipo de consecuencia para que no los que más. te agredieron a vos. Porque sos la persona agredida. ¿Estás ¿Sabes en tu lo casa? Que pasa? Sí. Claro, porque yo soy... La, ayer en toda, la, en toda la televisión fui la psiquiátrica que entró no. a una fiesta de 15 a tirar a mansalva. No. Eh, no. No, eh, fuera... De, no, no, ustedes no, no, porque encima me permitieron hablar. Los, los demás programas, era una locura que yo le mandé absolutamente todo. A ver, hay una denuncia policial en que dice que yo entré al en jardín de la casa... Y el audio de la, de la propietaria admitiendo que yo jamás entré a la casa, que esto pasó no, que como fue yo que en conté, el jardín, como Un arbusto que... No, es que no fue en el jardín, fue en el, en el libustro que está en la, en la entrada de la casa, que es parte comunitaria del barrio. Los retiros tienen parte que son propiedad y parte que son eh, del, del comunitario, que de hecho el corte de pasto lo hace el barrio. Acá está con Entonces nosotros. Entonces yo estaba ahí agachada ¿eh? y los escucho ir sí. y ver que van a mi casa. Ajá. Mi casa estaban mis hijas con mi mamá. Yo oh, los veo verdad. y los escucho. O sea, ¿qué parte hay? Y la policía no viene. Sí. Está Leila, bien, Leila, Leila nos está mirando, la vecina, justamente. A mí me encantaría que se pongan de acuerdo y Qué que bueno. esto, se, digo, bajen 10 cambios y que no que no existan denuncias, denuncia porque pero... el colmo sería que ahora claro. Cintia sea la denunciada. Claro. Parece el mundo del revés, pero no sería la primera noticia que contamos sí. que Yo es el me mundo a presentar. del revés. Por supuesto. Es está Tartu con nosotros. El, se que... quiere limpiar el nombre. Ah, oh, güey. No, pero... <risa> sí. no, pero Tartu. No, sé que te reís a mí no me causa gracia. No, porque Tartu acá dijo, me, me equivoqué en, des, en minimizar y decir patadita, pero la verdad que me equivoqué porque de ah. verdad Cintia sintió temor. Y me parece que está Tartu acá y se lo puedes decir a ella. No, de hecho, insisto, ayer hablamos por WhatsApp, yo en muy buenos términos, y sí, obviamente me retracto y. Yo retiro... no estaba en buenos términos. No, no. Bueno. Por si querés, por si querés ensuciarme, no, obviamente. No, no. No, No, si te voy a decir te felicito, negro, por decir no, eso. Yo, no, me, sí. Cintia, yo me equivoco. Sos de lo peor, lo, de lo peor, de lo peor que hay. Estaban mis hijas adentro. Vos conoces a mis hijas, vos sabés que vos sabés que soy una leona. Sos divina. Entrar a mi tus hijas. casa, Entraron a a mi casa. Vos no podés decir, con una patadita no rompen así me la puerta. Equivoqué. Estás poniendo en duda un momento de mierda. Mis Pero hijas empezaron a gritar diciendo nos vamos a, merir, nos vamos a morir, nos van a robar. Ir un... Periterío tremendo a mi casa. Vos no podés minimizar así. Te equivocaste buenísimo. Me equivoqué me y digo, cariño. hola, no fue una patadita, fue una patada. Genial, buenísimo. ¿Está? y está aclarado. Bueno, Cintia, bueno. decís estoy muy nerviosa, bueno. estoy muy nerviosa, sí, pero hoy tenés temor. Porque digo, hoy leímos él? un chat, tenés temor. Sí. Sí, sí tenemos una guardia de mierda. Sí. ¿Y qué es lo que te que se que se cambiara, muchas veces. Sol, de de tu parte yo o quiero también lo que tranquila de los... que nadie me joda porque yo porque yo a ver, ayer me acusaron de pasarle... Ah, aprovecho, por favor, eh, pu a preguntarles a ustedes frontalmente, porque ya que los vecinos no tienen nada que ver y están viendo todas mis notas. Sí. Eh, eh, los vecinos, eh, eh, que ustedes les digan, a ver sí. si yo le pasé el teléfono de... 30 teléfonos me acusaron que de su programa no. los llamaron a 30 vecinos no. que yo pasé el teléfono. No, no, negamos yo trabajo, profundamente, encima, perdón, pero trabajo sí me voy a reservar el, la el, el, fuente de que nos pasó, los contactos. Pero no es Cintia, si las deja bueno. tranquilos, conocer la verdad no es Cintia Fernández quien nos nos maneja. un montón porque no, no, no, no tienen no nada sos vos, que hacer. Pero esta me gente voy a reservar la que fui fuente. Yo. Cintia, vos querés que cambie la guardia, sos la única vecina que quiere cambiar la guardia, o en otros momentos sí. también los vecinos no, estaban desconformes. Bien, esto podría ser no, una nos buena oportunidad. Hace mal, porque aparte yo quiero decir, sí, es que yo quiero decir mi reacción desmedida es porque yo hace un mes. Hace un mes, a nosotros, un mes, dos meses, no me acuerdo con exactitud, nos entraron a robar dos veces seguidas. ¿Estaban ustedes? Dos veces seguidas, sí. En... A otros vecinos. Al barrio, a claro, otros barrio. vecinos. ¿Nati? Uno, la guardia sí. se enteró 48 horas después. Claro. ¿Nati? Sí, ¿qué haces, Nat Weber? Escúchame, eh, ayer, Hola, mi amor. Cuando, veo, cuando veo el video de este chico, este chico era un invitado de la fiesta, ¿sí? Entonces, mi pregunta es: ¿dónde están los papás de este chico? Porque si mi hijo. Le rompe la puerta a una persona, tomo la responsabilidad, me acerco, llamo a la propietaria y mínimamente le pago una puerta nueva. ¿Alguien se acercó a hablar con vos? Bueno, pero ayer, ayer me cuest... imagínate si me cuestionaron cambiar un pedazo de la madera que se rompió, me dijeron que la cerradura estaba, o sea, es todo todo así, ¿entendés? Yo estoy un poco harta, ¿por qué tengo que aguantar que la mina venga después que me destrozaron la puerta, después que pasé un momento de mierda, después que duermo hace tres días en un colchón, en la puerta de mi casa, eh, pagando 80 lucas de pensa con todo el respeto a la plata, no es nada barato, eh, pago por una seguridad y me tengo que bancar que encima que me comí un garrón, porque ahora me, com me como juicio... Yo yo tengo que demandar, tengo que perder tiempo, gastar en abogados. Yo estaba en mi casa un viernes como cualquiera, jugando oh, con mis hijas. ¿Por sí. qué? El momento de mierda, ¿por qué? Encima me vienen a boludear en la puerta de mi casa. Yo estoy cansada, yo te juro, estoy cansada. Manejo un estrés que no te puedo explicar. Cintia. Estoy sin dormir hace días, no puedo más. Cintia, no puedo más. soy Carlos Monti. Yo no Monti. me lo merecía y soy... me cuestionan... Soy Carlos Monti. Hola, Carlos. Escúchame, Cintia. ¿Cómo estás, Car? Bien, acá yo tengo la denuncia que, hizo, que hiciste vos a través de tu abogado. El doctor Castillo, y sí. vos en el episodio me, me sí. mencionás a cinco personas, no una, cinco. Y lo que decís es que una de ellas fue la que sí, pateó. Sí, yo vi cinco, pero dicen que eran cuatro. Mm. ajá Sí, está en el video. Cuatro. La guardia tardó 16 minutos también, también está en el video. 16 minutos cuando estoy, eh, a ver si tú en, en, en una podés colaborar, que estoy a dos cuadras de la entrada principal. No yo se puede tardar mucho más que dos, Cynthia, tres minutos. Yo colaboro siempre y si me hubieras escuchado, hubieras sabido que sí, siempre dije que la servicio. madre del borrego fue que la guardia no estuvo en tiempo y forma acudiéndote en tu necesidad. Lo dije desde el minuto uno, eso. Entonces, ahí tenemos un problema yo como quiero decir barrio que acciono, también. Yo acciono cuando los escucho y los veo que están volviendo a mi casa. En mi casa estaban mis hijas. Yo acciono cuando están volviendo a mi casa. Que se entienda eso. Yo esperé a la guardia agachada en, en, en, en, en el árbol y los iba siguiendo, los iba escuchando. Que se entienda eso. Yo no entro a una fiesta como una psiquiátrica. Yo esperé y nadie vino, nadie, ni siquiera un vecino de los que se llena la boca hablando. Claro. Una sola vecina vino a preguntar. Nadie de los que me ensució todo el día de ayer... Pregunto cómo están mis hijas, Ahora, Cintia, ¿Cómo Cintia? No, nadie, está. nadie, Cintia, nadie, nadie, nadie. Perdón, Cintia, teniendo en cuenta que hay denuncias cruzadas, vos hiciste una denuncia. No, me tienen harta los vecinos. Pero está bien, pero. Harta. No, pero, no pero es Cintia, los vecinos, no son todos. No hay que generalizar. Cintia, ¿eh? Cintia escúchame esto. Detrás vos estás haciendo sí, una denuncia. Pero por ser famosa, te... Hay una denuncia ¿sí? de la otra parte que cuenta otra historia. Vos tenés, o oh, hay alguna Pero cuenta otra historia, Mira no, te, te quería no que ellos hay... tampoco. Si se film... supone que no me vio. Ella dice, no me vio, no sí. me vio, y, y, y, y aseguró que estaba en el jardín. Es una cosa, él no se puede creer. Está bien, pero hay filmaciones Ahora, que puedan... Ahora yo te puedan... voy a mostrar, por hay favor. Filma... Cintia, ¿hay filmaciones que puedan demostrar que vos estabas en el jardín y que no entraste a la casa, como dicen ellos? Mm. Porque eso es lo que se va a discutir en Cintia. No firmó judicial. ella en un audio. Pero sí, que si hay escuchamos. informaciones, por favor, que la muestren. Por favor, por claro, favor. Cintia, claro. tiene pruebas. pruebas. todas las pruebas no, mira, que, tiene todas tiene todas las que tiene aporto. las aporto. Juli. No, yo quiero saber, porque verdad. Verdad. No, no hay nada más horrible pues. que sentirte inseguro en tu propia casa. Eh, la, las nenas, que te dicen el día después? ¿Cómo están ellas? Escucha esto. No digo que sea mentira. Eh, todo lo que ella dijo fue así. Claro. Ella sí. salió de tu casa, pegó la vuelta, se escondió atrás del arbusto, en la puerta de casa. Tengo el arbusto. Se escondió ahí. Escuchó a uno de los chicos que de adentro de mi casa que decía, eh, vamos a volver, porque claro. uno le contó que habían ido, no sé qué, y que patearon una puerta, eh, vamos a volver. Claro. Y Cintia agarró y lo llenó de gas pimienta. Claro. Y sí, pero el relato es claro y en esto no hay contradicciones. Sí, ¿Cómo están escuchando tus escuchando hijas, mismo, dicen... Cintia? Pero te estoy mostrando el audio que es la propietaria. No me claro. estás escuchando. Esto es lo que hacen todo el tiempo. Cintia. Todo el tiempo, sistemáticamente. Ayer hasta abogado vi asegurando que yo estaba dentro del jardín. Nada que ver. Cintia. Asegurando. Pero ¿quién carajo? Ni siquiera la propietaria. Claro, no, ni, no, ni la propietaria. dice eso. A hablar conmigo. Cintia, ¿cómo Mis están hijas tus hijas? Mal. ¿Tienen miedo? No, mal. Están muy nerviosas porque me ven a mí alterada. Sí, dormimos con llave. Ellas duermen con llave en su habitación. En su habitación. Yo voy, me acuesto oh, con sí. ellas. Sí. Y después cuando, cuando termino me acuesto abajo. Me ¿Mi padre se comunicó con vos para ver cómo están las nenas? No, yo no tengo relación. No, ni ¿Te ni querés ir del barrio, no. ¿sí? Cintia? Claro, claro es horrible que te tengas que ir vos. Es que me va a pasar esto en cualquier lado, porque es la gracia de ir a pegarle sí. la puerta al, al, al famoso... A ver, me han hecho rinraje mil. ¿O no? Mil rinraje. Me han... O no, no, o te acompañamos en esto, no hay claro. que se conozca la verdad y que esto cambie de una vez por todas. Digo, entra en razón, la convivencia tiene que ser diferente. Sí, que tenemos un ah. video... Ya, a ver, yo te lo, yo te lo digo, yo sí. te lo digo, a ver, cuando, cuando, a ver, si yo hubiese entrado... A, a, a tirar a todo el mundo. Yo por el único motivo que me acerco a, a, a donde están todos es para insultar a, a un, uno de los pibes que se va corriendo. Es por el único motivo. Después, eh, saben perfectamente que todo pasó afuera y lo dijo la propietaria. Entonces, ni siquiera estaba la guardia, ni siquiera la guardia llamó a la policía y en un parte oficial del barrio dijeron que yo, así, eh, que yo... Entré a la fiesta una guardia que nunca estuvo en el hecho. O sea, claro. es cuando decís claro. se quieren limpiar el culo porque tardaron 20 minutos. Eso, echábamos el a, a mí la me guardia, denunciaron por construir un gimnasio. Me denunciaron por construir un gimnasio. Sí. ¿Sí? sí, eh, eh, sí lo así, mostramos porque es acá. así, porque sí, tres. Me mandaron una inspección. Me mandaron una inspección, no tenía nada. Me denunciaron por poner un calentador de pileta supuestamente en el perímetro porque lo vieron en mi historia de Instagram. Me denunciaron por haber sacado árboles cuando vos tenés una ley de deforestación que me estaba rompiendo el caño de gas y tuve que plantar tres árboles más. A todo es así, me rompen los huevos porque me tiro un pedo, entonces yo estoy harta. Tiene razón. Y tienes razón. Eh...